que eh, está colapsado, una ciudad inundada de basura, la alcaldía que minimiza los daños y se ha declarado emergencia sanitaria. Para hablar de este tema, respecto al relleno sanitario, cuál es la situación para el medio ambiente también, estamos junto a la viceministra de Medio Ambiente, Cintia Silva, a quien le agradecemos. Viceministra, buenos días. Muchas gracias, muy buenos días a todos. Hablemos respecto a la situación que se está viviendo en Alpacoma. Eh, ¿Cuál es la situación actualmente? Bueno, actualmente la situación es que ha habido un deslizamiento en, en el relleno sanitario de Alpacoma que ha arrastrado el, casi el 100% de una macrocelda antigua de aproximadamente el 2004 y esa macrocelda ha ido arrastrando una serie de residuos, no solamente que contenía, sino que además Estaban en otras eh, macroceldas, la celda 3 por ejemplo, y además ha arrastrado las lagunas de la exiliación. Porque es importante entender que ha habido un, un, un daño importantísimo y no solamente tener un, más de un kilómetro de basura expuesto al ambiente, que se está descomponiendo al ambiente y, es, y teniendo una serie de emisiones, es entender que un relleno sanitario tiene un sistema complejo de tratamiento de los residuos. Y que la mayoría de ese sistema establecido ha quedado sin operación en este momento por el deslizamiento. entonces pues no es solamente que hay eh, un poco de basura o hablar de si cayó o no cayó. Eh, en el río Alpacoma, que sí ha habido un um, desplazamiento de lexiviados en este río y el gobierno municipal ha represado, sin embargo, la ha represado sin impermeabilización. No existe un recojo de ese lexiviado, que es el fruto de la descomposición. Es importante eh, entender que la basura se va descomponiendo y genera una serie de líquidos que contienen, eh, un, obviamente, una serie de componentes, metales, bacterias y otro tipo de componentes que son retenidos justamente en esas lagunas de la exhibiación que hoy la mayor parte de ellas no existe y por tanto el exhibiado está cayendo hacia la quebrada, hacia el arroyo y se necesita pues medidas inmediatas. ¿Cuál es el problema respecto a estos líquidos por ejemplo y esta basura, el tema de que el suelo va absorbiendo, de repente hay eh, fuentes de agua? Exacto. Eh, ¿Cuál es el, el riesgo? Latín? Bueno, hay un riesgo importante. Estos rexiviados suelen ser tremendamente ácidos, además de su composición contaminante, son muy ácidos. Y por lo tanto, que percolen hacia fuentes subterráneas es, muy, es peligroso. No las contaminarían, las fuentes de agua. Eh, normalmente los rellenos, así como los lixiviados se hallan en um, contenedores, digamos, fabricados, impermeabilizados, es decir, no pasan al suelo porque se ha impermeabilizado pero al salirse de sus contenedores pues ahora se encuentran sobre el suelo que no estaba impermeabilizado y pueden percolar, además pueden eh, contaminar lo que es el río Alpacoma y por supuesto seguir penetrando, pero adicionalmente tenemos una importante, un importante volumen de eh, basura eh, descomponiéndose al aire. La basura al descomponerse genera por ejemplo gas metano, amoníaco, una serie de gases que normalmente están aislados y son extraídos por la vía de chimeneas. Ahora están al ambiente y por supuesto los ciudadanos que viven alrededor de eh, Alpacoma están eh, absorbiendo pues, esos gases permanentemente. ¿no? Además del de riesgo y es por eso la preocupación del Ministerio de Salud eh, de dar una alerta sanitaria debido a que eh, en este momento no nos han reportado en qué medida eh, el gobierno municipal o la empresa no ha reportado claramente en qué medida las bacterias como Charichacoli, coli, eh, en, qué, en qué concentraciones se están difundiendo, porque eso es parte de la descomposición, ¿no es verdad? Todos sabemos el tipo de basura que entregamos a La Paz Limpia cuando recoge y hay ahí materia fecal, hay pues los restos de nuestra comida, hay cartón, hay plásticos. Bueno, es una composición muy diversa de la basura y todo eso se está descomponiendo al ambiente. Entonces necesitamos que el gobierno municipal y la empresa con muchas seriedad reconozcan que es un, un evento muy grave y que tomen las medidas en esa magnitud. Y por supuesto sería importante también que el gobierno municipal entienda que se necesita un plan de contingencia muy serio que se implemente para además eh, estabilizar eh, los taludes del relleno sanitario porque hay otras dos macroceldas que han quedado este, un poco comprometidas por justamente esta como riada de basura que es lo que ha ocurrido. ¿Me entiendes? La basura absorbe el agua de la lluvia y cae como una riada. Entonces ha comprometido otras dos celdas que están inestables. Necesitamos que se estabilicen, que se estabilice el terreno, que se estabilicen los taludes, es decir, es un trabajo bastante gigantesco el que se necesita hacer, además de definir cuál es la alternativa para la disposición de la basura diaria, ¿no? Entonces es un momento grave, esperamos seriedad, esperamos que el gobierno municipal cumpla, ¿no? Viceministra, ¿ameritaba declarar una alerta sanitaria? Porque el alcalde Luis Revilla decía que esto era una medida política que se estaba implementando, ha minimizado de hecho los daños. En realidad a nosotros nos parece totalmente muy seria. El Ministerio de Salud ha tomado unos días para tomar una decisión. Una alerta sanitaria le permite eh, al Ministerio de Salud y a los dispositivos de salud como los sedes los eh, activar ...recursos y médicos que estén permanentemente al servicio de la población que está expuesta. Hay que entender que cuando existe un accidente ambiental, cuando se contamina el ambiente... Eh, ...implica un daño a la salud también porque estamos respirando... ...nuestro aire debiera ser cada vez más limpio... ...eso lo discutimos todos los días... ...hablando de la contaminación de fuentes móviles... ...los vehículos, nos quejamos... ...y hoy estamos hablando de un elemento que está afectando... ...el aire que la gente respira... ...sobre todo las familias que están viviendo muy cerca del relleno sanitario... ...las familias que están expuestas a las corrientes de aire... ...entonces es bastante normal que el ministerio más bien tome responsablemente la, la tarea de hacer una alerta sanitaria, disponer médicos para atender lo que pudieran ser eh, eh, problemas inmediatos, pero también para ir detectando lo que es la acumulación. Es importante entender que la contaminación eh, genera daños acumulativos. Entonces depende del tiempo que esté uno expuesto, para tener cada vez más riesgo a la salud. Entonces, es importante que el Ministerio de Salud esté actuando con tanta premura, con tanta seriedad y responsabilidad en este momento en el que existe un accidente ambiental en La Paz, eh, en, un, en un espacio que es pues sensibilísimo, ¿no es verdad? Manejar la basura es muy complejo. Bueno, de hecho vemos la ciudad está inundada, de, porque, la ciudad es, es... bueno, el bloqueo de los pobladores es una de las consecuencias a este deslizamiento. Evidentemente, entendemos que los pobladores están preocupadísimos, ¿no? Es verdad, si sí, ustedes eh, como periodistas han visitado el, el relleno en este momento, pues, el olor que se siente que representa todos los gases emitidos, este, lo están respirando las personas todos los días, les preocupa. Y por supuesto hay otro tipo de medidas que necesitamos que se implementen, por ejemplo, el control de vectores, o sea, donde hay basurita hay un poco de perros, de ratones, imagínense lo que es tener más de 20, 30 mil toneladas de basura expuestas al ambiente, como atrae a estos vectores que pueden luego llevar bacterias, llevar una serie de contaminantes a la ciudadanía. Entonces necesitamos un plan muy, muy serio. ¿Y qué le dicen desde la alcaldía, las en el tema del medio ambiente? ¿Qué dicen? Bueno, únicamente, bueno, hemos eh, enviado, nuestro ministro ha enviado una serie de notas tanto a la, al gobierno municipal como a, a la gobernación para que nos informen y nos entreguen la documentación, que entreguen el plan de contingencia. Eh, hemos tenido algunas eh, visitas en la zona donde están represando, hemos visto al equipo de la gobernación el primer día que fui yo de inspección, sea, el personal que estaba ahí simplemente me decían que con los diques era suficiente ...que tienen la altura necesaria, eso no lo dudo, pero no, no han hecho el tratamiento de, de impermeabilización. En ese momento se les instruyó claramente, les pedimos que desplazaran más maquinaria... ...porque incluso el dique, no pueden ser solo dos diques, debe mmm, tener una construcción escalonada... ...de manera que los lixiviados caigan a un espacio que sí se prepare de, de eh, impermeabilización... ...y se puedan retener ahí, mientras sí la corriente de agua pueda seguir pasando, pero... Eh, no hemos tenido mayor respuesta, esperamos tener los informes y los documentos hoy día. Hemos hecho una inspección oficial con acta, como se realizan las inspecciones ambientales desde la Autoridad Competente Nacional, jueves y viernes, eh, perdón, viernes y sábado. Hoy estamos terminando de emitir el, el informe de esta primera inspección que va a dar recomendaciones de emergencia, las de, las de med corto plazo, y vamos a, hacia el miércoles establecer un informe mucho más completo con medidas de mediano y largo plazo. Viceministra, ¿qué se tiene que hacer en el mediano plazo? Porque claro, el plan de contingencia tiene que dar solución inmediata al tema actual, pero de ahí, ¿qué tiene que pasar? ¿Qué tiene que eh, trabajar la alcaldía para, uno, cuidar que no vuelva a ocurrir algo parecido? Y hay dos macroceldas que decía que están comprometidas. Eh, y también cómo tienen que trabajar en torno a todo el relleno sanitario. Claro, es fundamental que a mediano plazo pues se va a tener que hacer un proceso de remediación de los suelos y de, de los cuerpos de agua que hayan sido comprometidos. Eh, también es, se necesita eh, la, la propuesta, el diseño de ingeniería para y obviamente los permisos ambientales necesarios de lo que va a ser la operación de este relleno. Quiero hacerle notar que en el ámbito de lo que es la, el licenciamiento ambiental, que es lo que establece las condiciones en las que una obra o un proyecto, un relleno sanitario pueden funcionar, han fenecido hacia el 2017. Y, esto, y eh, entonces este, este trabajo de un nuevo diseño, ampliación de este relleno o el traslado hacia otro relleno, eh, no hemos eh, ni la gobern entendemos que ni la gobernación tiene un proyecto alternativo por parte de la alcaldía y menos aún una licencia emitida. Nos preocupa porque esto ya ocurrió, es importante recordar que este relleno sanitario en Alpacoma y justamente esa celda que se ha desmoronado, la que se abrió en el 2004, se hizo en una situación de emergencia también porque estaba a punto de colapsar el relleno sanitario en Mayasa y entonces se. Eh, se operó de manera temporal, de, con licencias temporales durante como cuatro años en este relleno sanitario, cinco años, eh, estableciendo mm, de emergencia un espacio alternativo a Mayasa. Ya el 2010 que reciben el manifiesto ambiental, que dice claramente que tiene el relleno 13 años de vigencia, es decir, desde el 2004 hasta el 2017, porque es un manifiesto, o sea, una licencia para una operación que no la tenía, me parece clarísimo que en estos um, casi ocho años de operación del relleno sanitario se debería haber hecho un proyecto alternativo. Entonces ahora hay que hacerlo de emergencia. Entonces, eh, en el mediano plazo pues, se necesita resolver eh, la disposición de los residuos sólidos de La Paz en un um, espacio alternativo. Ya sea este, si sí se demuestra que puede operar, que es estable, que la situación geológica, incluso del sitio, puede contener mucha más eh, basura porque igual cuando se presentó cuando el municipio presentó el, el proyecto para este relleno entiendo yo que lo que se autorizó en términos de volumen toneladas de basura que podía contener era para un promedio de 420 430 toneladas diarias nuestra ciudad genera 660 en promedio entonces se ha estado depositando ya un volumen un poco superior a la licencia ambiental autorizada, entonces ahora la alcaldía tiene que poder demostrar que eso no ha inestabilizado todo el terreno y que puede seguir operando, porque eso es lo que dice el alcalde, o sea, eh, el gobierno municipal dice que no está operando por culpa de los pobladores, nosotros le decimos debe demostrar que ese relleno es estable, sino el riesgo de que existan nuevos deslizamientos es mayor. Pues queremos que lo tome con seriedad, necesitamos medidas técnicas y necesitamos eh, análisis pues eh, geológicos, de suelos, de la contaminación, las aguas eh, subterráneas, etcétera, que son parte de esta acción a mediano plazo. Bueno, esperemos que por el bien de los pobladores, pero de la población en general, eh, se pueda llegar a una solución y bueno, la alcaldía no, no minimice. No, no subdimensione el grave problema de salud pública. Que puede producirse. Exacto. Exacto. Estamos con, eh, teníamos una unidad móvil hace minutos nada más desde el mercado Yungas, y realmente estaba eh, repleta gracias. la acera, repleta de basura, la gente tenía que bajar a la calzada. O sea, viene un combo de complicaciones que gracias. realmente esperemos que se pueda solucionar. Viceministra, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, gracias.